El gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro Moros convoca al Festival de Murales Gran Caracas a Gran Escala 2014. Se trata de un concurso para la selección y ejecución de ocho proyectos de arte urbano muralista en urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Más este concurso y convocatoria. Inscripciones hasta el 31 de octubre del 2014. Pueden participar todos los colectivos artísticos, grupos de trabajo gráficos... Y de comunicación visual residenciados en el país El equipo de trabajo debe tener un mínimo de 10 participantes activos Y de experiencia comprobada en el trabajo gráfico muralista Cada participante podrá remitir un solo proyecto Ejes temáticos la paz y la convivencia comunal La cotidianidad de la vida urbana La diversidad cultural venezolana El compromiso ecosocialista Preservación de la vida en el planeta La imagen del comandante supremo Hugo Chávez Requisitos a consignar Descarga la planilla de inscripción y consulta dimensiones y vistas de los edificios propuestos en www.festivalmuralesgranccs2014.oppe.gov.be. Consigna el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, Avenida México con Callecito Salas, Edificio Santa María, Bellas Artes, Caracas... Los siguientes requisitos Planilla de inscripción Boceto formato libre Texto explicativo del proyecto presentado Máximo una cuartilla Portafolio de trabajos recientes y nota biográfica del colectivo Copia del documento del registro actualizado del colectivo Planilla de inscripción Boceto formato libre y texto explicativo del proyecto presentado Máximo una cuartilla Portafolio de trabajos recientes y nota biográfica del colectivo Copia del documento de registro actualizado del colectivo Garantías y premiación el comité organizador proveerá los materiales a utilizar, la logística y todos los medios disponibles para que las obras ganadoras se ejecuten según el plan operativo establecido entre el comité organizador y el colectivo. Los colectivos artísticos ganadores tendrán 15 días para la ejecución de la obra. Un jurado calificador nombrado por las instituciones involucradas seleccionará 8 propuestas para ser ejecutadas en 8 urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Los proyectos seleccionados recibirán un premio equivalente a 100.000 bolívares con 0 céntimos. bolívares con 0 céntimos. En equipos, dotación y o formación más los materiales, la logística y el apoyo técnico necesario para la ejecución de la obra. Los trabajos no escogidos serán devueltos en 15 días en el mismo lugar donde se consignaron. Para mayor información, www.festivalmuralesgranccs2014.oppe.gov.pe Arroba Arroba Comuna activa, activa, activa, activa. Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular del Espacio de la Presidencia y Seguimiento de Gestión del Gobierno.